por acompañarnos y ahora sí volvemos al living porque lo tenemos a un próximo entrevistado que es Carlos Castro, presidente de independiente de Rivadavia. Bienvenido, ¡Bienvenido! Gracias por venir. Gracias. Día, Carlos. ¿Cómo estás? Bueno, gracias por venir en principio. No, gracias a ustedes, gracias a Lucas por la invitación y acá estamos. Así que, bueno... Por ahí se aburren un ratito con el fútbol las chicas, pero... No, no, nos vamos a interiorizar un ¿Desde poquito. hace cuánto en la gestión y en la presidencia del club? Y casi dos años ya. ¿Y qué tal pero han sido? La presidencia, siempre dirigente independiente, uh -huh. de una u otra manera, siempre colaborando con el club. ¿Y cómo es la tarea de un presidente? Me imagino, porque tantos socios, tantos deportes, hay que estar con los ojos en todos lados, ¿no? Y es complicado, por eso se hace una comisión directiva, que en realidad es la que te ayuda para uh -huh. que administrativamente funcione. Y como vos decís, por ahí hay clubes que son mucho más social. Uh -huh. Independiente es un club que es prim pri pri primordialmente de fútbol. Entonces claro. eh, nosotros estamos mucho más abocados al tema deportivo, que es profesional. Uh -huh. o sea, y bueno, eso también conlleva un, un cúmulo de actividades que tenés que ir desarrollando y... Tratando de que la gente te acompañe, porque solo no se puede, o sea, no es el presidente, es, esto es un grupo de gente que siempre está detrás para poder llevar adelante el proyecto, seguro. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola, Carlos. Un gusto mucho de saludarte y bueno, tenerte acá, gracias. por supuesto. Quería preguntarte sobre el partido del día de ayer, cómo nació este, esta movida de usar los calcetines, uno de cada color. Si bien, bueno, el resultado fue adverso, pasa a un segundo plano porque es un gesto muy bueno eh, a imitar por otros clubes. Fue una idea que se nos se ocurrió se nos ocurrió ahí en el... Eh, uno de los dirigentes me consultó si había alguna posibilidad de hacerlo, hablé con el árbitro, me dijo que no en un principio porque no habíamos pedido permiso, uh -huh. pero hablamos a AFA, eh, eso fue en el interín del partido, ahí en ese momento, y bueno, de AFA nos dijeron que era una muy buena medida, que autorizaban, así que el árbitro llamó por teléfono, le dijeron y bueno, gracias a Dios pudimos... Creo que salió por muchos medios, uh -huh. así que eh, aportamos nuestro granito de arena. Claro, recordemos que es toda esta movida que se llevó a cabo por el Día Internacional del Síndrome de Download de usar las medias dispares, Claro, así no estuvieron ellos en el si partido. No, claro, exactamente. Claro. Esa fue la idea y la verdad que el árbitro y AFA nos acompañaron en la medida que surgió en el momento, así que, bueno, muy contento que se haya podido este, ver en todo el país. Dos años como presidente, varios años en la comisión directiva, pero desde hace cuánto, Hincha de la lepra o socio. ¿Cómo fue tu primer acercamiento al club y luego cómo te interesaste en quizás vivirlo más desde adentro? Bueno, mi tío, o sea, su papá, abuela, su abuelo, digo, su abuelo. Antes, su abuelo es hincha del otro lado del parque. Ah, mira. Se peleaban con mi papá. Con la me imagino. O sea, ¿Quién me iba a llevar primero a la cancha? Así que me agarró mi viejo y me llevó a los cinco claro. años. Antes que tu tío te lleve. Me sentó en la tribuna y bueno, así que con, con el abuelo y, y mi papá, no, pero nunca discusiones, eran otras otras épocas Ajá. donde eh, se divertía uno después del uh -huh. resultado, uno claro. más contento, el otro menos contento, pero nunca una discusión, nunca un problema. La Entonces verdad. de los cinco años ya, en contacto con que la lepra. Tenga, que yo me acuerdo, mirá, mi papá me llevó a los cinco años. Toda una vida. Mi papá trabajaba en la Municipalidad de la Capital Ajá. Y así el bordero, ¿qué es lo que es eso? Eso es, eh, antes la municipalidad se llevaba un porcentaje de las recaudaciones uh -huh. de todos los espectáculos. Así que mi papá iba, me llevaba cinco años, y mientras iba a hacer la recaudación, que la empezaban a los 15 minutos del segundo tiempo, me dejaba sentado solito... En la platea de Independiente. Ajá. Terminaba el partido, todo, y yo seguía sentado, terminaba mi papá. Me... Estamos no, hablando pero... de épocas en las que la cancha bueno, era un no ámbito digo, quizás sí, más, no digo, más seguro, bueno, ¿no? Sino, voy a quedar muy, muy, muy viejo, pero sí. como sin No, pero litos, fíjate, no, no lo que estás contando muestra un contraste muy grande en cómo se viven las canchas hoy con una inseguridad que a veces. Se se va de las manos y que vos de chiquito te podías sentar ahí solito, a esperar ¿Sondo? a tu papá y no pasaba nada. Pero por supuesto. Hoy difícilmente bueno. llevan a los niños tan pequeños a la cancha, ¿no? Eh, sí, difícil, ¿no? Uh -huh. Es difícil. Un ámbito complicado. Pero por lo menos uh -huh. tratamos en independiente de que la familia vuelva. Claro, o sea, después de es todo lo esto, importante. Después de todos estos líos que ha estado viviendo el club en, sí. en el último tiempo, tratamos de que eh, la gente tome conciencia que uh -huh. es un deporte. Claro, que, tiene que ser un ámbito y familiar. Que no, nos ponemos festivo. mal en el momento y nos ponemos bien en el momento y recién hablaba con él es todo efímero, porque ya nadie se acuerda que Independiente hace 20 días eh, ganó por la Copa Argentina, uh -huh. el clásico, dejó afuera al rival de toda la vida y bueno, ahora se perdió un partido ayer y estamos todos tristes, pues es todo rápido en el fútbol, gracias a Dios, por un lado, porque bueno, tener revancha... A los cuatro o cinco días. Claro. Entonces, es es y, importante. Carlos, a pesar de, del resultado adverso, que bueno, esto en el fútbol cambia de un momento a otro y como decís, viene en un buen presente independiente, está ubicado a mitad de tabla, pero ¿cómo están a nivel institucional con los demás deportes? Bueno, ahora yo me acerqué en este último tiempo antes de, de, de estar en la presidencia y noté que el club ha dado un vuelco hacia lo social, eh, donde hay deportes como hockey sobre patines, futsal, que es muy importante, fútbol femenino, uh -huh. futsal femenino, hockey sobre césped, combate, boxeo. Bueno, un sinfín de disciplinas que antes el club realmente no tenía. Y los chicos, estos de las nuevas generaciones, piensan más un club social uh -huh. que un club de fútbol que en realidad Independiente dice no dice club social y deportivo. Uh -huh. Independiente es un club esportivo independiente, no uh -huh. es social, pero bueno, claro. se le está agregando esta rama. Un poquito de... se va generando. Y porque es insostenible un club sin socios, uh -huh. cualquier club en el fútbol, muchísimo más. Ayer hablaba con la gente del de instituto y comenzó la gestión hace cuatro años, tres años, con 2.500 socios uh -huh. y hoy tienen cerca de 20.000, claro. porque tomaron medidas muy drásticas eh, no sé si hay que imitar cal, calculo que las cosas buenas sí donde el único que entra a la cancha es el que es socio es que claro. ahí, Entonces, cada, claro. como hablábamos recién también del rol de la familia, de que vas a la cancha al ser algo social, por ahí pagan una cuota y utilizan otras instalaciones este es, es in que la vida de clubes es lo claro. lindo que tiene el deporte manera, también, el ir a entrenar un ratito con tus amigos pero después te quedas en la cantina charlando, tomando algo eso es lo lindo que tiene claro, también Eso ya, ya es para un club social donde uh -huh. si sí hay a ver, hablamos de regatas, del jockey de Que uh -huh. vos tenés un amplio espectro de cosas Nosotros claro. en, en Ballon Surmer tenemos sobre todo el estadio Claro. Entonces uh -huh. teníamos la pileta, tenemos el gimnasio uh -huh. Tenemos un par de cosas Pero no es tan amplio como para tener 20.000 socios claro. Que puedan ir a hacer actividad. Y tenemos la ciudad deportiva uh -huh. Que bueno, ahí habría que mejorar eso Que la verdad que eso es una materia pendiente Pero... Eh, eh, Independiente se mueve mucho con el tema del fútbol profesional uh -huh. y creo que a partir de ahí nace la estructura de todo lo demás en Independiente. Claro. Porque si no hubiese claro. fútbol profesional, uh -huh. difícil sería que hubiese no, un Independiente social. Seguro. Entonces, a apuntar a que veamos si podemos hacer los socios que corresponden y después, bueno, que hagan la, las actividades. Vos teniendo 20.000 socios, podés hacer distintas actividades como... Eh, por, para las chicas, las mamás, llevan muchos chicos a, a la escuelita independiente y no tienen que hacer en el club, es verdad. Entonces hay que buscarle un lugar para que hagan zumba, para que hagan deporte, para que hagan Para seguir gimnasio. creciendo, claro, claro que perdure claro. en y el tiempo también. de estas actividades, vos como desde tu rol, ¿a qué aspirás o qué pretendés llegar desde tu rol más allá de sumar este tipo de actividades? ¿Hacia dónde apuntás? No, nosotros, a ver, eh, lo que te decía, Lucas... Lo mío es una formación futbolística, yo vengo del fútbol, uh -huh. no de la actividad social. ¿En algún momento jugaste? Sí, sí, jugué ah. en las inferiores de Independiente. Ah, mira. Sí. este, Primero jugué en la Bavi de Argentino y después fui a Independiente porque mi papá me agarró justamente claro. y me dijo... No, vos tenés, no, vos tenés que ir a la lepra, la claro. <risa> <risa> <risa> tenés Pero en el rol eh, dirigencial, digamos, en el que ya ocupás hoy día este, como presidente de Independiente, ¿qué aspiraciones tenés? Ahora hay elecciones este viernes, este justo en, en la Liga Mendocina. Están entre vos y Esperduti los nombres. ¡Apa! Estamos oh, ahí. Sí. ¿Pero pero eso te llevaría a tener que dejar tu cargo en Independiente? No, no, no, ¿O no podrías mantenerlo...? No, no se puede mantener. Ah, no bueno, buenísimo. Qué, pero es el martes, el martes. Ah, ok. Pero, bueno, yo lo que yo traté en la Liga Mendocina, yo estuve fui vicepresidente de la Liga, mm. estuve como 10 años en la Liga en mi época de dirigente eh, eh, anterior. Y yo lo que planteé desde el primer momento que supe que iba a haber elecciones era que fuera un proyecto unificado. Yo no, no, no estoy para ir a... ¿Una sola lista? No sé si una sola lista, pero por sí. lo menos eh, unificar Dos, los no. criterios. Claro. Y que hoy la Liga, bueno, los chicos por ahí están un poquito desactualizados en el tema, pero la Liga es un problema no solo en la provincia, sino en el orden nacional, en AFA, mm. donde hoy no tenemos tanta llegada por distintos inconvenientes que se han suscitado. Entonces yo dije, bueno, la Liga Mendocina tiene que volver a ser lo que siempre fue, que es una liga prestigiosa. Uh -huh. Creo que era una de las más importantes si no la más del interior del país, con peso y voto, voy y voto en la AFA. Bueno, eso era mi, mi idea. No voy a pelear con nadie, no tengo ningún deseo, tengo muchas uh -huh. cosas para ser independiente, pero si había un proyecto unificador de criterios, donde dijeran, bueno, Carlos, vos sos el que unifica todos los sectores. Claro, tirar yo todos iba. para el mismo lado, claro. como y quien yo diría, voy ¿no? Y yo tengo, tengo el tiempo, y conozco, uh -huh. estuve, sé qué lo que hay que hacer, uh -huh. y bueno, y si no, colaboraré de la misma manera. Pero en el día de ayer, este Omar Esperduti habló ahí en Dos de Punto, en una radio, y eh, dijo que contaba con su apoyo, es decir, ¿usted lo apodaría en caso de que él se presente... Mirá, esto es un apoyo institucional, nosotros esto lo tenemos que, que hablar y charlar y ver cuál es el proyecto, en definitiva es lo que te decía, si vamos a un proyecto distinto, superador, eh, Independiente siempre va a estar colaborando y apoyando los proyectos que uh -huh. corresponden, seguro. Y a los chicos de hoy día, ¿cómo los ve? ¿Cómo están las inferiores? Este, bueno, contaba que Independiente es un club eh, netamente futbolístico, entonces, ¿cómo están los chicos eh, que se acercan, que llegan a primera? Hace poco vendieron a Renzo Malanca... Sí, bueno, gracias a Dios tuvimos la oportunidad de que Renzo con 18 años ya está citado a la Selección Juvenil Argentina. Bueno. Así que la verdad que no sé si hay muchos eh, chicos de inferiores de clubes de Mendoza que hayan tenido esa oportunidad. Uh -huh. Creo que va a seguir porque tiene 18 y eh, está en la sub-20, así que tienen posibilidades de estar. Buenísimo. Es una materia pendiente, la ciudad deportiva y las inferiores. ¿Y el... Porque es un gasto, un flujo de dinero... Que la verdad que hoy el club está eh, imposibilitado de generarlo, mm. porque eh, es lo más importante, porque es la materia prima, todos lo sabemos. Sí, es el semillero de lo que eh, en un si momento no, será. No se puede, pero eh, bueno, estamos buscando alternativas, estamos buscando a ver si se puede gerenciar con ayuda, sponsor, uh -huh. generar recursos para que podamos darle a los chicos lo que realmente... Corresponde, yo jugué en la inferior independiente. Yo fui a la Ciudad Deportiva. Uh -huh. A mí me daban la ropa, me llevaban en micro, no pagábamos nada. Hoy, si no pagan los chicos, es imposible, es imposible mantener esa estructura. Claro, bien, eh, hay bien. mamás y papás que, capaz, ese gasto no lo pueden afrontar no lo todos pueden, los bueno, fines de semana, claro no se pagar la, la planilla del partido, todos los gastos que implica llevar a los chicos a jugar, federarse y llevarlos sí. dejarlo por la Ciudad Deportiva hasta 20 uh -huh. minutos. Es un gasto que uh -huh. seguramente no, no es. No va todas toda las familias pudientes claro. a jugar al fútbol Porque sí. realmente son por ahí son los de menos recursos uh -huh. Pero bueno, es una materia pendiente, es muy complicado Porque el fútbol profesional te eh, limita muchísimo en el tema gastos Entonces, bueno, por eso también hay que plantearse esto El fútbol de Mendoza necesita que cada, cada club deportivo de fútbol tenga 20.000 socios como tienen todas las provincias. Y ampliando claro. sí, un poco el, lado. el abanico, este, saliendo también del fútbol, eh, hace poco se dio la noticia de que Independiente Rivadavia en hockey eh, sobre patines iban a participar en divisiones formativas para, bueno, ya en un futuro, empezar a hacerlo en la primera también. Este, cree que el predio de aquí de Luján que tienen eh, refaccionándolo con una gran inversión por supuesto podría albergar distintas actividades deportivas convertirse, convertirse en una ciudad sí ya lo hemos hecho eso ya hace dos años que, que entramos en la comisión que estamos haciendo la cancha nueva de hockey sobre patines y creo que falta terminar el último esfuerzo es las barandas creo que están terminando de pintar y ya va a estar para inaugurar la cancha de hockey sobre patines en la ah, ciudad buenísimo. deportiva Qué buenísimo. Bueno, ahora la pregunta importante ¿Me ves condiciones, Carlitos, para llevarme a jugar? Te pregunto ahora. En... ¿Ay, al cobrino? No, pero de acomodado iría nunca. ¿No me ves no, fútbol de once? Una ¿No? No, ¿no? ¿Demasiado no. tarde para arrancar a cero. jugar? No, qué sí, ironía de la vida. Creo ¿No sería que... un buen volante central? No, qué ironía de la vida, de Carlitos. ¿Cabecear mucho? ¿Ah? Es de él. Sí, no lo veo más distribución. No sé por qué. Ah, Chiquitito, ah, bueno, no sé sí si llega. llega viste. Botella, te no, es, no es como el tío, si no, no, el tío era el, el cabrón. Un... Ah, mira. El Bueno, pero 20.000 socios. 20.001 socio tiene que haber claro, ahora. Claro. Mínimo, está, claro. mínimo pregunté, que vas a no, si te inscribas. Nunca le pregunté si el abuelo lo convenció de ser. No me convenció, me firmé, así sea. que te doy sí, la posibilidad, posibilidad que... Carlitos. Claro. Si querés llevarme a un Yo creo tu que esto, tu tarea, Carlos, como tío, llevarlo y hacerlo hincha de no, la letra. Lo, lo hacemos socio. Hacerlo ¿le? ir a la cancha un, un domingo o se juega. Sí, Domingo sábado. Y regalarle una camiseta también, como para ya ir haciéndolo hincha. Sorteamos camisetas Ah, para que la gente está pidiendo camiseta igual, te digo. Bueno, vamos Sortean, entonces, Han llegado WhatsApps. Sorteamos camisetas de mensajes. mensajes. Mira, dice, buen día, son unos genios, no necesitamos ver otros programas de otros lados porque acá en Mendoza tenemos lo mejor de lo mejor. Mucha mierda, Rochico, dice. Bueno, besitos y muchas buenas vibras. Sorteen una camiseta de la lepra, por favor. Sí. Trabajo 13 horas por día, pero aún así no me alcanza para tener mi camiseta. Bueno, ¿lo podemos gestionar o no, pero Carlos? ¿no? Hacer un ah, sorteo de la prometido. camiseta de la lepra. Está, está, está. Wow, Dale. Vamos. Dale. Bueno, para, lo vamos a organizar bien cuando se dé. Le comunicamos a la gente cómo tiene que hacer para participar. O y Totalmente. No hay problema. Me piden no la camiseta, eso no hay problema. Pero eso sí, no me lo manden a Lucas a jugar porque <risa> no tengo problema. No, o sea, eh, que ahí directamente da el descenso. No no. No. no, no, no. Ahí yo no. No, con Lucas. No, no hablemos de esas cosas, por favor. No, no hablemos de esas cosas, fe, pero yo no te digo que. Que por ah, café, ah, café me tenés. Sí, por ahí va a andar bien. De aguatero, ¿viste lo que llevan las botellitas de agua? Me lo llevo en los viajes, así lo voy a ir. Listo, que un poco. No, anda, Lucas, si viajan por todo el país. A ir a Qatar, por ahí claro. no, por la Es la forma, nos vamos. Es la forma. Vamos de aguateros <risa> de la letra. Por algo se empieza. Total, Carlitos, muchísimas gracias por venir. Un placer tenerte acá en mejor de mañana.